Ik inin, in Pilato o Tetemacti, ich mate wa o tewiikaki jesús o okshowak o mamá ti cruz yas in Itokayan, sontecotla son tecola hebreo y toca golgota ompa o temas mami ypa in cruz wan iwan Omen homem o que mexique, se sen Ictenahuac o que telquitsque in cruz, Juan Jesús tlanepantla o mucahualoc. pilato o tlatiqueute, maquitlalican, y in cruz, se la tlangitua. Jesús den Nazaret, Weyishtoc den judiatecos. Miacten in judiatecos, o que poque inuntlaquiloli, tleca in canin, o te in Jesús, amuweca den altepet. Juan in tlacuilole, tlachichiple ica hebreo, itlato in judiatecos, Juan ica latín, itatol in romano tecos, Juan ica griego. Juan y in esto que de tiopisca men den judiatecos o que impelato huí que in pelato. Amos que cuilo, den judiatecos o cachicualeres que huéllolo, in aquí en que toa, ne word que den judiatecos. Juan en Pilato o quien angilic, In en o en y con mamucaua. Satepa igual en soldados o temas en Jesús o que en Juan o que Setsen o mucho Ika y soldados o que aunque no en Juan que a Motaltzonte Tlachichiple Sanzé Tatapatle. Insoldados soldados molvique, se wanoxella, o o cachicualitictlasasque, suertes guan ik, y no tikitasque, a non kiwikas, Y con otzonquis en tlaquilole, tlenquitoa. O mu shelwike, no tlaque, guan o suertes, y tech. Ya inclen o kichisque en in soldados, y en in cruz ten Jesús. Ompa o intenana, Juan Iikniw intenana, Juan María Isiguao Siguau Juan y María Magdalena. Keman Jesús o Kitalok intenana y Juan Ikatilotica Ina masticar o inaquintekin o o intenana. Ah, si lo que se dice. Mamopia inaquintekin, Niman o Inon Tetlamashtiqaw. Ay, asha, mampia inin si ken monana. One ikinon oki wikak ichan inon Sa Satepa de inin ken Jesús mumautica, no chiyo wan one sa ik intlentla intlen tlaquilole omito. N inyamiki. Un paogatka se charlo, den tika, den bino shokok. Un can o que se esponja, y pa in vino, un o que tlalique se acatl, itoka toca y sopo, o de jesús o invino vino shokok y no un o No chenjo yotzonkis. Un ca o wan o achto, den Pasco Ilwit, wan un den judiatecos. Amo Okinekiayake, Imikamen, Mamu Kawakan, Ipa in Cruz, Ipa Intonale, den Nesewilistli, Tleca Inon Tonale, den Nesewil.